Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estimados, hoy tenemos noticias porque eh, la sub 130PM ha salido a la venta. Así que, bueno, eh, lo aquellos digamos, que estén interesados, es una buena oportunidad para que puedan adquirirla. Ya que no está siempre en la tienda Premium. Eh, acá estaba viendo que había un par de cosas. También salió el Patriot o el Patriot con y sin camuflaje, el T26C5 que es lo mismo, eh, no sé cómo estarán los precios en sus respectivos países acá está todo en ARS, en pesos argentinos pero eh, nada, eso, yo les informo de, los, de lo que ha salido, no me meto en la economía de cada uno porque después me dicen ¡eh Nando! va, nunca me dijeron nada en realidad pero por las dudas, <ríe> eh, pero está muy caro pero está muy barato, no sé, la verdad que cada uno haga con su dinero lo que quiera y lo que pueda yo les aviso que están para comprar y que hay varias... Eh, varias cosillas acá que pueden llegar a, a comprar, está el Farfly BC está el RAM 2 eh, pero bueno, por este fin de semana que se vienen novedades con respecto a esto, el fin de semana que ya habían salido en el video de Hitomi, eh, lo recuerdo perfectamente, y acá especialmente ya tenemos el Patriot como tanque así más guau wow, y la Su-130PM bien, eh, así que nada chicos aquellos que quieran tenerla, bueno, la podrán tener si es que así lo desean bueno, con respecto a eh, eso por un lado ¿no? y después vamos a meternos en las otras novedades que son las que más me interesa comentarles chicos, y la ponemos aquí como frutilla del postre ¿por qué? porque tenemos un montón de cosas nuevas, descuentos y misiones del fin de semana del día de la independencia esto salió, está fresquito, mira, hace 58 minutos. No pasó ni una hora que ya se los estoy trayendo para todos ustedes. Celebra con nosotros el 4 de julio, el Día de la Independencia de los United States of North America. Y gana grandes eh, cantidades de experiencia y aprovecha ofertas geniales. Bueno, desde el viernes 3 de julio, o sea, hoy, hace un ratito, hasta el 6 de julio, el lunes, obtén por 5 de experiencia por la primera victoria diaria. Descuentos en vehículos, espacio de garajes, equipamiento, elementos de personalización y consumibles Una tasa especial de conversión de experiencia y una misión repetible del día de la independencia para ganar más experiencia Como dijimos, comienza el viernes 3 de julio en estos horarios y finaliza el lunes 6 de julio por la madrugada, como siempre sucede Bueno, a ver, tengan en cuenta esto chicos, cuestiones importantes por 5 de experiencia, eso es un montón. Si vos estás por levelear un tanque, necesitas experiencia, sacale el por 5. Siempre tenemos por 2, o sea, ahora tenemos más del doble, ¿entendés? Eh, no solamente tenemos un, do, un por 2, o sea, que directamente es por 5. Eh, eso está muy, muy OP, porque si tenés encima cuenta premium y eh, obtenés una victoria y aplicás tu por 5, es un por 10. Así que es una guasada la cantidad de experiencia que podés llegar a hacer con un tanque, yo lo voy a utilizar a full. Y más que nada utilizarlo en los tanques de línea o también podés poner alguna reservita de experiencia para la tripulación si tenés que levelear algo. O eh, incluso también podés utilizar lo que son las, las reservas de experiencia libre. Que también va a venir muy bien este fin de semana. ¿Por qué? Porque hay también estilos predeterminados y personalizaciones. Pinturas, camuflajes, calcomanías, emblemas, inscripciones y efectos. Espacios de garaje. Estas cosas está todo al 50% de descuento en oro. Si no tenías lugar para los, para los tanques que tenés o que querés comprar. O sabés que te vas a comprar un tanque próximo en el futuro. Y que no te queda más lugar. Bueno, y no querés vender ninguno. Bueno, acá tenés el 50% del descuento en oro. En estilos predeterminados, personalizaciones, pinturas, camuflajes, calcomanías, emblemas, inscripciones y efectos. Había un camo que te gustaba, que no sé qué, que estaba capaz que 700 de oro. Y bueno, que si te parece mucho 700, bueno, va a estar 350 de oro. Eso es un golazo. 50% de descuento. Es un montón, chicos. Consumibles al 50% de descuento en créditos. Aprovechen a comprar consumibles en estas Fechas, equipamiento. El equipamiento se compra en estas fechas, en estos fines de semana. Hay que aprovecharlo a full, man. A full. ¿Por qué? Porque es un montón. Vos, a ver, si te compras cinco botiquines no pasa nada. Pero si te compras 100, es un montón lo que te ahorras. Es un montonazo. Entonces, eh, yo lo voy a aprovechar a full. Y equipamiento, además, tal vez tenés que comprar una barra de carga que te cuesta 500.000 créditos. Bueno, te va a costar 250.000 créditos, la mitad. O sea, por 500 que te costaba antes una sola cosa, ahora te compras una barra de carga y una ventilación. ¿Qué más querés? No te lo pierdas. Bonificación de cambio de experiencia experiencia libre antes el 1 de oro se cambiaba por 25 de experiencia si necesitas experiencia libre para cambiarla canjearla, experiencia libre es la que tenés allá arriba en la punta derecha eh, arriba de todo que te dice, eh, está como en dorado siempre es 1 de oro por 25 de experiencia ahora va a ser 1 de oro por 40 o sea, es un montón es un montón, yo por eso el otro a compré un poquito de oro y me lo reservé hasta ahora, hasta ahora porque es mucha la diferencia, es mucha a ver, eh, haciendo así cuentas rápidas eh, si vos cambiás. Mil. Son, te da 25.000 ahora te da 40.000 de experiencia libre es un montón la diferencia vehículos regulares de nivel 5 50% de descuento en créditos, vehículos de nivel 6 a nivel 7 30% de descuento en créditos y de nivel 8 a nivel 10 15% de descuento en créditos o sea que más que aprovechar eh, espero que se hayan, se hayan ya eh, aprovisionado de créditos para aprovechar estas ofertas que son las que valen eh, y, y la verdad que hay, que hay que usarla siempre les recomiendo lo mismo cuando salen estas cosas, aprovechenlas porque después puede pasar dos meses sin que aparezca nada de esto entonces es el momento ahora si, es más, otra, otra recomendación si tal vez tenés un tanque por ahí que no lo usás nunca y que después lo podés revolver a, no sé, a recomprar. Y ahora te conviene tal vez eh, comprar ese equipamiento que no podías comprar antes porque no tenías créditos. O eh, incluso, yo qué sé, consumibles. Estás corto con los consumibles. Siempre ahí, estás al día con, la, con los kits de reparación y, o, o, o, no sé, con lo que sea. Bueno, este es el momento. Fin de semana del día de la independencia, por dos de experiencia. Posicionarte como uno de los 10 mejores jugadores por experiencia ganada en una batalla victoriosa. Tiene que ser una victoria, ¿bien? En batallas aleatorias, escaramuzas y, y es repetible. O sea que va a haber un por 2 constante, ¿bien? Vehículos de nivel 4 a nivel 10. Buenísimo, o sea que todo el fin de semana va a haber un por 2 constante. Pero ¿qué condición te piden? Tenés que estar como uno de los 10 mejores jugadores por experiencia, no por daño. Por experiencia de tu equipo en una batalla victoriosa, ¿bien? Hay que ganar. Bueno amigos, eso, simplemente, va, simplemente no, es un montonazo. La verdad que tienen que aprovecharlo. 50% de descuento en camuflajes y espacios de garajes. 50% de descuento en créditos en consumibles y equipamiento Barra de carga, ventilación, estabilizador, ópticas, todo, todo, todo lo que quieran. Bonificaciones de cambio de experiencia, experiencia libre, oro, en vez de valer 25, vale 40, o sea, vale más, tu oro vale más ahora. Eh, por hasta el fin de semana, hasta el lunes. Y encima hay 50% de descuento en vehículos de nivel 5. De nivel 6 a 7, 30%. Y de nivel 8 a 10, 15%. Además de las ofertas que hay también en la tienda Premium. Bueno, chicos, ¿qué más? La verdad que creo que hice un informe impecable. Me felicito a mí mismo por el informe que acabo de hacer. No, no, mentira, mentira. Es una estupidez lo que acabo de decir. No, no, no me no me felicito nada. Pero bueno. Aprovechenlo. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.